Bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos y retomamos otra vez estas, estas sesiones que hay que agradecer al Instituto de Navarro del Deporte y Juventud de, de formación en valores en el deporte. ¿no? Y hoy en concreto pues nos toca hablar de, del valor del compañerismo. Tenemos ¿eh? el mismo esquema de siempre, haremos una introducción al concepto neurológico que haré yo. Ander hará un concepto, una aproximación desde la perspectiva pedagógica. Y luego haremos unas conclusiones y un caso práctico que en, esta, en este valor en concreto pues hemos preferido hablar como varios detalles o varias situaciones que, pueden hablar, eh, que puede manifestarse el, com, el compañerismo eh, en el deporte. Entonces, si os parece, empezamos con la perspectiva neurológica y bueno, realmente la definición eh, de, de la Academia Española es eh, el compañerismo es una armonía y una buena correspondencia entre compañeros. ¿no? Pero en mi opinión es una definición un tanto limitada y, o por lo menos que no expresa bien todo lo que es el compañerismo. ¿no? En mi opinión no solo es conseguir el mismo objetivo, eh, sino que eh, implica comprender, querer y ayudar al otro ¿eh? sin esperar nada a cambio. Y me gustaría poneros este vídeo porque yo creo que con este vídeo se define exactamente el, el compañerismo. Entonces, si queréis, lo vemos y seguimos. realmente es un vídeo en el que se ve a Geraí que es jugador del de Bilbao de que estaba atravesando un proceso oncológico y estaba recibiendo quimioterapia y, y bueno pues todo el resto de sus compañeros reciben sorpresa y todos pues se habían eh, rapado la cabeza ¿no? eh, un poco mostrándole el compañerismo a Geraí no además bueno yo he tenido la oportunidad de hablar con Geraí en relación a este esta circunstancia y bueno pues eso es algo que realmente le marcó ¿no? entonces si queréis eh, vamos a la siguiente ¿eh? y entonces realmente el compañerismo es comprender querer y ayudar al otro sin esperar nada a cambio ¿no? y digamos que tiene dos partes el, compañerismo. el que una parte a que sería el, el compañero que presta la ayuda por así decir y una parte B, que es el que recibe la ayuda, ¿no? Entonces, realmente el que presta la ayuda es el que tiene que comprender, es el que tiene que querer, el que tiene que ayudar y el que no tiene que esperar nada a cambio, ¿no? Y realmente la parte B es el que recibe eh, la ayuda. Con lo cual, de la definición o de esta definición que, que yo he puesto, la mayor importancia del compañerismo es el que, el que brinda la ayuda, más que el que recibe la ayuda, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo un poco cómo funciona el cerebro en cada uno de estos apartados. Entonces, en relación a comprender, ¿eh? Eh, ¿cómo comprende nuestro cerebro? Bueno, pues nos, pasamos a la siguiente. Nuestro cerebro, para comprender bien en una situación, y esto es importante porque necesita comprender bien, eh, coge información sensitiva, eh, información de un, de un contexto grupal, información en un contexto individual... Y en base a eso, emite una respuesta. ¿no? Entonces, la información sensitiva es muy fácil porque tenemos, es muy fácil de explicar desde el punto de vista neurológico que nuestro cerebro recibe información. ¿no? Pero de, en relación al contexto grupal eh, no es tan fácil porque eh, influye mucho la opinión del grupo. ¿no? Entonces, yo aquí me voy a referir siempre al vídeo que hemos visto. ¿no? Eh, bueno, claramente, la opinión del grupo ...es que había que ayudar a un compañero o querían ayudar a un compañero... ...y era una situación en la que el grupo estaba totalmente unido... ...pero hay veces que la opinión del grupo no es eh, siempre al 100% unísono ...cuanto más extremo sea el caso, pues probablemente mayor sea la unión del grupo, ¿no? Eh, y, pero sí que es verdad que el contexto grupal muchas veces depende de las circunstancias ocurridas... ...por ejemplo, si nos enfrentamos como entrenadores a un nuevo grupo y entramos a mitad de temporada pues quizás todo el, todas las circunstancias que ha tenido ese grupo en ese primer bloque de la temporada pues pueden modificar una respuesta o una comprensión, ¿no? Me puede parecer muy lógico que haya que recoger el material y que no siempre tienen que echar los mismos, pero si llevan toda la temporada que siempre han recogido los mismos, pues igual este contexto grupal varía, ¿no? Depende también de la dinámica positiva o negativa. Todos tenemos experiencias de que cuando las cosas van bien, todos es más fácil. ¿no? depende también de la posición de la afectada en el grupo, ¿a qué me refiero con eso? No es lo mismo, por ejemplo que la persona que haya debiera ser lo mismo, pero la realidad es que no es lo mismo si hay que brindar eh, hay que mostrar ese compañerismo con el capitán, por ejemplo o con un recién llegado ¿no? entonces esas circunstancias debemos comprenderlo bien a la hora de establecer el compañerismo. ¿no? Y luego a nivel individual, yo evidentemente cada uno tiene su opinión, o sea, nuestra opinión en relación a por ejemplo, si un compañero necesita ayuda, pues igual puede ser eh, que yo crea que un compañero necesita ayuda y otro miembro del equipo pues perciba que no necesita ayuda, por ejemplo. ¿no? Eh, depende mucho de las circunstancias vividas, depende mucho de la repercusión que vaya a tener eh, para mí. Eh, pues, si, si el hecho de que yo me manifieste eh, o perciba la ayuda a un compañero, pues puede incurrir en que en que yo pueda jugar menos o en que... O no. Puede variar mucho, ¿eh? Y depende de la posición que, que yo tenga en el grupo también. Y esto, yo siempre lo hablo en los equipos en los que estoy, eh, los que son los que están en el día a día con el equipo y tienen que percibir esas cosas y tienen una, una responsabilidad un tanto mayor que el resto de, del equipo, ¿no? es digamos que nuestro cerebro coge información de todas estas y, y emite una respuesta, ¿no? diapositiva vemos cómo, eh, además existe eh, un grupo de neuronas que son las neuronas en espejo. muy importante que por lo menos haya alguien en el grupo que sea capaz de detectar que hay que tiene una falta de compañerismo o que se necesitan compañerismo. ¿no? Las neuronas en espejo son un grupo de neuronas que nos permiten entender lo que sienten y piensan los demás. Es decir, sobrepasa el razonamiento y añade el sentimiento. Yo puedo, eh, con estas imágenes que pongo a nivel individual, yo puedo pensar pues, que la persona de, que está tocándose la espalda pues que tiene un dolor de espalda. Y realmente yo no sé nada. Incluso yo puedo sentir que va a tener un dolor. no O puedo sentir que la persona del medio eh, se va a sentir mal porque le están eh, te, se siente señalado. Y, y eso lo generan las neuronas en espejo. Es decir, ya no solo es que yo deduzca cómo le están, eh, que como tiene la mano, porque la mano ahí, ese gesto podría corresponder muchas cosas, pero mis neuronas en espejo me hacen sentir incluso, que los ha visto incluso, que eh, eh, las neuronas en espejo, y eso es algo que nos diferencia mucho del resto de, de animales, nos permite establecer proyecciones en el futuro en base a lo que siente una persona. ¿eh? Entonces, a nivel deportivo, si yo soy capaz de entender que por lo que está pasando este, este compañero mío va a tener una repercusión en el futuro y yo soy capaz de, de ayudarle, pues eso es una grandísima ventaja respecto a atrás. Entonces, tenemos que saber siempre que existen esas neuronas en espejo. Además, si pasamos a la siguiente, eh, esas neuronas en espejo... Eh, nos ayudan. Es decir, si yo soy capaz de transmitirlo al grupo, pues todo el grupo, como también tienen neuronas en espejo, van a sentirse cómodos, entre comillas, con lo que yo estoy exponiendo que realmente es algo bien, ¿no? Entonces, pero hay que tener en cuenta que os he dicho que pasa del razonamiento al sentimiento. Ojo, porque no todos sentimos igual. ¿eh? Ni todos comprendemos igual. Entonces, eso es uno de los Problemas que tiene el compañerismo que antes mencionaba. ¿no? Que A veces eh, no todo el mundo percibe igual que yo percibo. Entonces, yo tengo que tratar de ser compañero con lo que yo percibo porque si no eh, estaría un poco engañándome y no, no sería real. Es decir, si yo creo que fulanito no necesita mi ayuda eh, pues eh, y voy a, a brindarle la ayuda, pues probablemente eh, note mi, mi falsedad porque yo creo que no lo necesita. Hay que estar muy convencido de esas cosas porque si no, el compañerismo puede enmascararse un poquito. ¿no? Por eso hablo yo de un compañerismo individualizado al mismo tiempo que comparto. No nos ayudan a que el grupo eh, sienta lo mismo. El siguiente aspecto de la definición es querer. ¿no? Y aquí hay un pequeño pero gran tabú para hablar en relación al querer, porque todo el mundo lo enfoca inclinado hacia el sentimiento del querer. bueno pues los, los grupos sobre todo en de determinadas edades determinadas edades y principalmente a cadetes juveniles etcétera el sentimiento del querer pues, un poco de lo ven un poco como otro tipo de ¿no? el querer más el sentimiento el amor no por así decir pero la realidad es que el querer es una emoción que permite coordinar acciones con otros acercando o sea acarreando una aceptación mutua ni anularse ni privar de la visión individualizada de las circunstancias y esto debiera ser la base del, del grupo deportivo ¿eh? y de, y de la incluso de la competición deportiva ¿no? es decir eh, tenemos que eh, aceptar a todos y sabiendo que esto es algo individual que no podemos anular a los demás ¿no? entonces en el querer, con el querer en el cerebro, se activan hasta 12 áreas cerebrales diferentes. O sea, activan, eh, Se activa el sistema de recompensa y se inhibe el sistema de, de la desconfianza. Por ejemplo, lo se ve muy claro cuando tú manejas un grupo que es un equipo, prácticamente todos confían en, sí, en ese compañeros de, de grupo. Y desde luego confían mucho más en el equipo contrario. ¿Eh? serían capaces y eso es gracias al compañerismo. O sea, yo no veo a ninguno de los chavales que yo entreno contándole un problema a otro a uno de otro equipo, pero sí que veo que a muchos compañeros de su equipo se lo contaría ¿Eh? Se activa eh, no solo la recompensa, sino la se inhibe la desconfianza. ¿no? Y eso es gracias, pues principalmente a dos neurotransmisores, como la dopamina y la serotonina que son encargados de la euforia, de la satisfacción, de la felicidad, etc. ¿no? Pero es importante que solo ocurre si hay emoción, volvemos a meter la emoción ¿eh? por el medio, que no es perenne, es decir, esto hay que trabajarlo día a día y hay que hacer eh, ver en el grupo, en los entrenamientos, tener en cuenta que, bueno, depende de los entrenamientos que hagamos cada uno, pero lo que entreno en cadetes, entreno tres días por semana y, y el partido de semana, son cuatro días los. Y con el grupo. Eso es mucho tiempo y mucho mucha capacidad para poder fomentar el compañerismo. ¿no? Y luego, conforme más se potencia, más apetece. El, el, el grupo que está coordinado y que está unido, eh, si pueden entrenar cuatro días, prefieren que entrenar tres. ¿no? Y es importante que debe existir reciprocidad. ¿no? Si un miembro del, del equipo ya también tiene que recibir. No podemos. Eh, dejar solo que uno dé y, y no reciba. ¿no? Entonces, pero ojo, porque en la siguiente, el querer, la siguiente diapositiva, eh, tenemos el riesgo de que mucho querer puede hacer perder la perspectiva de la realidad. Es decir, eh, y pongo un ejemplo práctico yo, y tengo un compañero que en un partido eh, el árbitro o les queda a echarle de los papeles, yo tengo que ser coherente, con, tengo que decir la realidad. Pero si le quiero mucho a ese compañero, puedo perder la perspectiva de la realidad. Puede, puede ser que mi cerebro esté, entre comillas, tan cegado, por eso eh, que no sea capaz de reconocer el fallo de la persona a la que yo quiero. Siempre cuesta mucho más eso. ¿eh? Eh, lo que decía, tiene que existir un mínimo para todos los miembros del grupo, no solo para algunos... Eh, y es vital para poder querer que el resto de la definición se cumpla. O sea, no puedo querer sin comprender, hablando del compañerismo, ¿no? Y no puedo querer sin ayudar. Porque, o sea, si, si realmente quiero a mi compañero, le tengo que ayudar, ¿no? El siguiente aspecto de la, de la definición es ayudar, ¿no? Eh, eh, y aquí nuestro cerebro está diseñado evolutivamente para ayudar. Eh, y si no, eh, fijaros que... Un recién nacido, pues que tardará seis, siete, 8 años en poder, ser, en poder ser algo independiente, ¿eh? De animales, pues prácticamente eh, son independientes a los meses. Necesitamos, nuestro cerebro está diseñado para eso y no nos no nos cuesta ayudar, ¿eh? Y además, eh, la ayuda está demostradísimo que tiene un beneficio para el destinatario, pero también para el que ofrece la ayuda, ¿eh? Eh, de hecho, para el que ofrece la ayuda, aumenta el área de recompensa, la actividad en el área de recompensa. Es decir, eh, nos sentimos bien cuando ayudamos. Si la ayuda es eficaz, nos sentimos mucho mejor todavía. Y eso nos pone en, en sobredicho de, vol de querer volver a ayudar. ¿eh? Se ha visto también que cuando ayudamos, disminuimos nuestro nivel de estrés. ¿eh? Y, y bueno, hay muchos ejemplos. De deportistas profesionales en sus, eh, en sus ratos libres eh, en, eh, o sea, se, se vuelcan en ayudar a los demás, ¿no? eh, y eso, evidentemente, es bueno para nosotros, pero muchos de ellos no tienen ni que se sepa. ¿eh? Pero es porque les, les reduce o sea, les sienta bien, reduce el estrés, etcétera. ¿no? Aumenta el vínculo entre los involucrados, y eso es muy importante a nivel del grupo. O sea, que un miembro de nuestro grupo, de nuestro equipo, viva que el grupo le ayuda, fortalece eh, la unión de grupo. ¿no? Y también para el que presta la ayuda, eh, aumenta la autoestima. Es decir, si yo soy capaz de ayudar a mi compañero, no solo mi compañero se va a sentir mejor, yo también, sino que encima yo voy a tener una mayor autoestima. ¿eh? Y, eh, evidentemente, de, de la definición, este es el aspecto más importante para el compañero al que ayudamos el único aspecto donde él eh, realmente está involucrado ¿eh? genera muchas emociones puede generar un poco de frustración del ayudante porque muchas veces hay personas a las que les cuesta eh, recibir ayuda compañeros a los que le cuesta reconocer que necesitan ayuda y otros que literalmente no no todo el mundo quiere ayuda ¿eh? o por lo menos no todos de la misma manera ¿eh? muy importante conocer la perspectiva de la persona a la que vamos a ayudar. Yo que yo tuve la oportunidad de hablar con Geray, y Geray en este sentido es una, tiene una personalidad que realmente no es de, muy de abrirse a los demás, y los gestos estos evidentemente los agradece, pero, pero hay gente que prefiere eh, estar unido con los que tiene más cerca, o hay gente que al contrario, que prefiere no, no involucrar a los que tiene más cerca y prefiere estar en el grupo, en el equipo, Eso hay que ser capaces de detectar. Entonces, en la siguiente, eh, vemos que hay que tener cuidado a la hora de ayudar por la diversidad del receptor. No hay que forzar la situación ¿eh? y, y no hay que saturar al receptor. Una cosa es ayudar y otra cosa es excedernos la ayuda. O, por ejemplo, imaginaros en un grupo de 19 que los 19 le hagan lo mismo o le digan lo mismo. Pues, el, el que recibe la ayuda pues eh, se satura. ¿no? Y, por último... Eh, la última parte de la definición, sin esperar nada a cambio. ¿Eh? Y esto eh, es uno de los aspectos más difíciles de, y, que, y que mayor eh, necesidad tiene de, de, de la base neuro, del, del concepto de compañerismo. ¿no? Nuestra forma de funcionar, nuestro cerebro funciona por el sistema de recompensa. Nosotros queremos Estudiamos porque queremos obtener un título, jugamos al fútbol porque queremos, eh, jugar el fin de semana, hacemos deporte porque, además, queremos batir nuestro récord, etcétera. ¿no? Entonces, eh, el concepto de compañerismo, esto debiera estar eliminado en su manera más, en su de parte más básica. ¿no? no podemos prestar ayuda o querer y comprender esperando que nos devuelvan eso. Evidentemente que nos lo devolverán, pero no puede ser nuestra espera, no lo podemos esperar eso. Y es algo que eso es muy difícil, porque es muy difícil fallar el sistema de recompensa, porque prácticamente todo nuestro día, día a día, funcionamos así. Sin embargo, a mayor problema, mayor facilidad. ¿eh? Cuanto mayor sea el problema, por ejemplo, problemas serios como pues, el de Geray o problemas serios que seguro que te toca manejar en algún equipo, eh, y nunca vas a encontrar dificultad en que el grupo responda con un compañero. Incluso aunque haya aunque redencillas entre sí, cuando el problema es serio, el equipo responde. ¿eh? Y también es verdad que a menor afectación individual también es más fácil. Es decir, cuanto más, mayor sea la respuesta del grupo y menor individual, más fácil es eh, que no esperar nada a cambio. ¿no? Pero paradójicamente, el no esperar nada a cambio activa nuestro sistema de recompensa. Es decir, lo que decíamos antes, cuando yo ayudo a un compañero... A mi, o sea, a mi cerebro se le activa el área de recompensa y me presta a más. Por eso, el, si se cumple todo esto, esto es un círculo vicioso que fortalece mucho al grupo y el compañerismo. ¿Y que hay que tener cuidado en la siguiente diapositiva para, para que esto sea bien? Pues que hay veces que de manera inconsciente esto de no esperar nada a cambio no se cumple. Entonces, digamos que es como una simulación de no esperar nada de cambio, pero cuando realmente se está esperando lo cambio. Porque es muy difícil acallar el sistema de recompensa. ¿Eh? Y yo creo que esto es el, el aspecto de la perspectiva neurológica. ¿eh? Eh, la siguiente, pues eh, ya Ander, eh, la siguiente ¿eh? nos pasa a hablar de la perspectiva pedagógica. Vale, bueno, pues muchas gracias, Manu. Eh, hola a todas y a todos, aquí estamos de nuevo. Y como bien ha dicho Manu, bueno yo me voy a encargar de la perspectiva pedagógica de este valor que nos toca este mes, que es el compañerismo. Bueno, contaros: aquí he hecho una recapitulación de titulares. Lo primero que hice para ponerme a, a preparar esta presentación: Google, compañerismo, deporte. Y me alucinó, me pareció significativo eh, la gran cantidad de titulares que hay que hacen referencia a la relación directa por supuesto, obvia, que hay entre el compañerismo y, y el deporte y todos, todos estos eh, titulares hacían referencia a esta vinculación desde una perspectiva positiva, ¿no? De cómo eh, mediante el deporte se, se desarrollan valores, que por supuesto es algo que para eso aquí estamos, pero eh, me sorprendió el, el gran número de referencias que había al respecto del compañerismo. Un poco... Manu ya lo ha explicado prácticamente todo, pero un poco el concepto del compañerismo, lo que significa, yendo un poco a la etimología, al origen de la palabra eh, del latín, compañer, eh, significa compañía y el terminacionismo hace referencia a la actitud. Por lo que el compañerismo, como bien ha dicho Manu, eh, hace referencia a eso, a esa actitud de, de compañía de, de cada persona hacia las otras personas, ¿no? ese vínculo, esa situación de armonía y buena correspondencia entre compañeros y compañeras. Es un sentimiento de unidad que surge entre los integrantes y las integrantes de, de, de grupo o de una comunidad determinada. Importante, yo creo que diferenciar eh, la amistad y el compañerismo, porque sobre todo en el contexto deportivo, desde mi punto de vista, ¿hace falta que todos los jugadores y todas las jugadoras sean amigos y amigas? Personalmente creo que no. ¿Hace falta que sean compañeros y compañeras? Sí. Las dos son eh, relaciones de tipo voluntarias, pero tienen eh, unas pequeñas diferencias que, que, que voy a explicarlas a continuación. En cuanto a la amistad, eh, una relación de amistad se prolonga a múltiples contextos, no se, no se queda limitado a un único contexto. Es una relación más amplia que el compañerismo y, por último, es una relación que va más a largo plazo que, que el compañerismo. Por otro lado, el compañerismo, como bien he dicho, he hecho referencia, se limita a un contexto determinado, como podría ser en este caso el deporte. Son unas relaciones más débiles comparando con las de la amistad y digamos que es como el, pase, el paso previo para, para llegar a una relación de amistad. ¿no? Es como la forma preliminar de, de la amistad. Y según referencias que, que he consultado, es, es común que en el contexto deportivo, sobre todo en la competición amateur y profesional, sea necesaria esta, esta relación entre los jugadores o las jugadoras o los deportistas y las deportistas. Una cita de un filósofo que hace referencia a que el compañerismo no siempre es amistad, pero la amistad siempre es compañerismo. Bueno, y claro, lo que nos viene a interesar en este caso desde la perspectiva pedagógica es cómo o cuál es la principal vía para potenciar el compañerismo en los contextos deportivos, ¿no? Y, por supuesto, eh, la, la forma más eficaz son la, el empleo de técnicas cooperativas. Eh, si habéis visto las anteriores exposiciones que hemos hecho eh, Manu y yo, eh, el aprendizaje cooperativo es una técnica a la que yo le he hecho mucha referencia y es que eh, es una de las más eficaces para el desarrollo de valores en, en, en, en las personas. Eh, en, el, en la tesis doctoral que hice yo sobre educación en valores, la, la estrategia o la metodología o la técnica de intervención, la principal y la más empleada y la que la literatura defiende, que es como la más, la más eficaz, vuelvo a repetir la palabra, eh, es esta. No específicamente en el contexto deportivo, pero sí que hay referencias al respecto eh, en trabajos a nivel nacional e internacional. Entonces, estas técnicas cooperativas, eh, mediante estas técnicas se pueden mejorar las habilidades motrices básicas, ¿no? pues, digamos pues el desarrollo de las habilidades deportivas motrices eh, básicas, pero también no tenemos que olvidar que a, tra a través de estas técnicas cooperativas eh, mejoraremos el rendimiento deportivo, pero también eh, se aprenderá a trabajar juntos, eh, a la responsabilidad de grupo, a Uh, veremos lo positivo de recibir feedbacks de los compañeros y las compañeras, desarrollaremos la cooperación, una serie de habilidades sociales específicas como el respeto, a la igualdad, muchos de los valores de los que hemos venido hablando. Y es que todo esto, si nos damos cuenta, está relacionado directamente con el compañerismo. Son habilidades directamente relacionadas con, con este valor que, del que nos toca hablar este mes. Eh, en cuanto a evidencias, evidencias científicas, perdón, eh, como os he dicho, eh, hay muchos trabajos que hacen referencia a esta relación de las técnicas cooperativas como eh, forma principal de desarrollo del compañerismo. Y es que en este apartado a mí lo que me gustaría decir es que eh, lo que me pasó en la tesis doctoral es que eh, mi tesis doctoral la lleva a cabo en el contexto escolar, ¿eh? pero muchos profesores y muchas profesoras, claro, eh, su prioridad es el rendimiento académico ¿no? de los alumnos y las alumnas. Eh, digamos que el desarrollo de una serie de habilidades blandas, entre comillas, eh, las soft skills, como que no les importa tanto. Pero claro, eh, yo creo que hay que ir un poco más allá, bueno, creo no, es que hay que ir más allá, hay evidencias de que hay que ir más allá, porque lo que es, la literatura demuestra es que mediante el desarrollo de estas habilidades se consiguen eh, mejoras, en este caso en el contexto escolar, escolar perdón, del rendimiento académico. Pues esto es totalmente ext extrapolable o replicable en el contexto deportivo, porque hay muchos trabajos que, que apuntan directamente a que trabajando habilidades, digamos, sociales, valores o, en este caso, el compañerismo, eh, mejoraremos, digamos, eh, el desarrollo personal, pero también el desarrollo deportivo de, de estas personas. Las técnicas cooperativas. Eh, en principio, el objetivo principal de estas técnicas es que pretenden superar lo, la tradicional estructura individual y competitiva, ¿no? tan digamos, históricamente eh, característica del contexto deportivo. Es una forma en la que todos y todas progresan en el ámbito deportivo, cada persona al nivel que pueda. De la misma manera, tiene que progresar el grupo, porque esto es un trabajo individual, pero al final, eh, si el deporte que se practica es en grupo, es un, un avance, un desarrollo a nivel grupal. El trabajo cooperativo no suprime, no anula la responsabilidad individual en el compromiso personal. En el, en el compromiso personal, perdón. Se sustituye por trabajo personal dentro de un equipo. ¿Qué es importante esto? Porque está claro que, que para trabajar en grupo es importante que previo a ello haya ha habido un trabajo individual. Se generan relaciones constructivas y se fomenta la ayuda mutua, la cooperación, el trabajo en equipo, etc. Estas técnicas cooperativas no implican trabajar siempre en grupo, porque el trabajo individual... Como bien antes Manu ha hecho referencia y yo ya he hecho referencia a este aspecto, el trabajo individual es muy importante. Y tampoco implican estas técnicas que siempre se trabaja en el mismo grupo. Porque trabajar siempre con diferentes personas eh, hace que todo el proceso de aprendizaje, desarrollo de habilidades deportivas sea mucho más rico. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que se puedan aplicar estas técnicas cooperativas eh, que, que, que, que, digamos que potencian el desarrollo del compañerismo, no? En cuanto a los agrupamientos, eh, cuando se llevan a cabo los agrupamientos en los equipos es interesante incluir eh, las destrezas físicas, en este caso en el contexto deportivo, como criterio de heterogeneidad, eh, de heterogeneidad. Es interesante que los grupos que se hagan sean heterogéneos con respecto a determinadas habilidades para que eh, entre ellos e ellas se, se enseñen, aprendan y, y además que es que muchas veces eh, un mismo deportista es... un tiene un correcto desarrollo en una determinada habilidad, pero su compañero en esa no es tan bueno, entonces uno le ayuda en otra cosa, eh, otro le ayuda en otra. Entonces, al final es como eh, una relación recíproca entre, entre las personas ¿no? que forman el grupo. Los acuerdos de convivencia. De esto ya he hablado en, en otras ocasiones y, y es que es muy importante cuando se aplican las técnicas cooperativas hacer, eh, llevar a cabo este, este proceso de, de Digamos, de la normativa, pero la normativa, el concepto de normativa, bueno, tiene unas connotaciones que no, que no van en esta misma línea de intervención. Entonces, se les llaman acuerdos de convivencia y son acuerdos que se llevan a cabo en, en, por parte de, de todos los integrantes y todas las integrantes de, de la comunidad, ¿no? Del contexto deportivo, del equipo, de la federación, o de lo que sea. Y los roles cooperativos. Eso es muy importante, antes ya ha dicho Manu, que no todas las personas van a hacer las mismas cosas siempre es importante que eh, distribuir los roles y que esos roles eh, vayan, vayan variando. En este caso, por ejemplo, eh, habría, habría, habrían, eh, deberíamos, eh, digamos, atribuir el rol de responsable de mantenimiento a, a, a, un, a cinco personas del equipo. Estas personas se van a ocupar de organizar y supervisar la recogida, la devolución de los materiales, por ejemplo. El coordinador o coordinadora, pues esta persona dirigirá las actividades, que realiza el equipo, garantizando los turnos de participación. El supervisor o supervisora garantizará que todas las personas eh, durante el entrenamiento estén haciendo lo que les toca hacer. Y por último, por las relaciones públicas, que se comunica con el entrenador o la entrenadora, con otros grupos, otros equipos, etcétera. Y es importante, eh, como hemos dicho, que estos roles vayan, pasado X tiempo, que vayan eh, rotando. ¿Qué técnicas a nivel concreto? ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto para mejorar este compañerismo que venimos diciendo? Bueno, pues eh, en la referencia, eh, esta información la consigo de un artículo que, que hace referencia a las técnicas cooperativas como, como digamos, como, como estrategia principal para el desarrollo del compañerismo, que la referencia está en, en un par de diapositivas anteriores. Y bueno, una de las, de las técnicas es el. el se le llama Aprendiendo Juntos, Juntas, y es que eh, es como un poco transversal esta técnica y es en la insistencia por parte del entrenador, de la entrenadora, de la persona responsable, de que sin la colaboración de todos y todas no se alcanzará el objetivo propuesto o encomendado, recordando eh, algunas conductas que facilitan esta acción, ¿no? la de conseguir el objetivo. Otra técnica, el coaching deportivo. Eh, bueno, el concepto coaching está muy extendido hoy en día, quizás demasiado, esto es una opinión personal. Eh, primera, primera pauta, digamos, de esta estas técnicas, es que los jugadores y jugadoras que lo hagan bien, que, que una determinada acción lo hagan bien, se convertirán en personas que evalúen o, o, o valoren a sus compañeros y compañeras. Pero no bajo sus propios criterios, sino que el profesor, profesora, docente, entrenador quien fuera, les va a entregar una rúbrica de evaluación de esa acción determinada que esa persona haya conseguido realizar para que vaya eh, siempre desde la perspectiva de, de, de, de la ayuda, ¿eh? de, de, de que yo esto lo hago bien y seguramente pueda decir en qué puedes mejorar para que tú también puedas hacerlo. Porque seguramente esta semana tú estás en ese papel, pero la semana siguiente cuando haya que llevar a cabo otra actividad o el desarrollo de otra habilidad, sea eh, el, el papel eh, sea contrario y, y el que digamos era el que enseñaba o la que enseñaba va a pasar a ser el que aprenda o la que aprenda. La demostración silenciosa. Esta es muy curiosa porque es como que de repente el entrenador o entrenadora eh, realizará acciones sin hablar. Entonces es muy curioso si esto lo, se hace porque eh, ves como... Eh, pues, eh, chavales y las chavalas en este caso, por ejemplo, imaginaos un grupo de, un equipo de baloncesto en el que el entrenador o entrenadora empieza a, a realizar acciones sin haber eh, dicho nada eh, en relación a ¿no? Y es muy curioso las reacciones y cómo, cómo mayoritariamente siempre la respuesta eh, que dan pues, chavales, chavalas o los deportistas, las deportistas siempre es, eh, la mayoría de las veces, perdón, es a nivel grupal. La enseñanza recíproca, este planteamiento divide a las personas de dos en dos y lo que consiste en que una persona ejecute la tarea mientras la otra la observa y le corrige pues, posibles errores o aspectos a mejorar. Piensa, comparte, actúa. Esta es un poco más específica porque hace falta buscar un desafío cooperativo, algo más concreto que, que, que vaya en esta línea. Y lo que se busca es que haya una reflexión individual, que cada eh, persona piense su propia, digamos, solución ante el desafío, pero después en pequeños grupos se pongan en común, se pongan en común todas las opciones que haya. Si el grupo está formado por cinco personas, debería haber cinco opciones distintas de resolver ese desafío. Se prueban, se debaten y, por último, digamos que se escoge la, la opción más eficaz. La estructura cooperativa Gisgau, también conocida como la del rompecabezas, está en, me acuerdo que en la primera de las eh, sesiones que tuvimos de, de, la, de, de las charlas de un valor al mes, hice referencia a esta, a esta técnica y es que es muy interesante. Bueno, el origen es en, en unas aulas en Texas en los años 70 que un profesor pues, veía que en las aulas, eh, digamos, que había mucha, eh, básicamente mucho clasismo ¿no? y... Había, pues, eh, un grupo de jóvenes blancos, un grupo afroamericanos, un grupo de hispanos. Entonces, veía que no interactuaban nada entre ellos y ellas. Lo que propuso es esta, esta, esta digamos, esta esta estrategia o esta intervención y lo que consiguió fue eh, garantizar que entre ellos y ellas se mezclaran y que aprenderán todos de todas, ¿no? Y esto es, eh, para un contexto deportivo, totalmente eh, replicable. En este caso, cada persona, cada, cada individuo, asume la responsabilidad de una porción de contenido, de una sesión determinada, por ejemplo, de entrenamiento de, de fútbol, para después compartirla con, con otras personas y crear una, pues, digamos, una posible representación final conjunta, que digamos que cada, en este caso, en esta imagen del rompecabezas, que hay cuatro fichas, cada ficha sería... Eh, estaría formada por una persona, un, eh, un grupo pequeño que se especializa en un, en un área. y Después, eh, este conocimiento que generan especializado lo comparten con, con todas las demás personas. El puedo y no puedo. Esta estrategia es muy interesante. Se coloca un mural, dos columnas, puedo, no puedo. Y distintas estrategias, habilidades que se vayan a trabajar en entrenamiento, a lo largo del curso, a lo largo de de la temporada, etcétera. Esto es un ejemplo muy simple que he puesto, meter un triple, ¿puedo o no puedo? Cogeremos post unas unas cartulinas, algo, para poner los nombres de, de cada uno de nosotros y de nosotras y los iremos poniendo según eh, la actividad que aparezca en la tabla, diremos, pues yo puedo hacerla, yo no puedo hacerla. Y entonces, esto, pues, por ejemplo, eh, imagínate que tenemos entrenamiento dos veces a la semana, pues, eh, martes y jueves. Por los jueves, la última media hora, siempre vamos a, a trabajar los aspectos de esta tabla hasta que todos y todas intentamos o hayamos intentado o podamos estar en la columna de puedo en todas las, las, la, digamos, las intervenciones que se propongan. ¿no? Y en esa media última hora de todos los jueves, eh, los que, por ejemplo, meter un triple, yo puedo, pero mi compañero Pedro no puede. Entonces, en esa media hora de los jueves, yo intenté, trabajaré con, con Pedro para que pueda eh, conseguir meter esos triples. Y, por último, la tutoría entre iguales. Esto es algo más teórico, pero, bueno, es un procedimiento muy específico, eh, parejas heterogéneas. Y el, esto consiste en que el alumnado que tenga un nivel superior, pues que sea una categoría superior de, eh, vamos a poner, fútbol, pues eh, imparta alguna sesión de formación o algo de alguna formación específica a compañeros y compañeras de categorías inferiores. Y eh, ya hemos terminado con las técnicas, pero lo más importante de todo esto es que, Después de que se apliquen todas estas técnicas, es muy recomendable el llevar a cabo un proceso de evaluación, de ver qué aspectos han ido bien, qué aspectos han ido mal, con el objetivo de que esos que han ido mal, bueno, los que han ido bien, mantenerlos y los que han ido mal, siempre eh, pensando en la mejora continua y en las siguientes aplicaciones de, de este tipo de estrategias. Los juegos deportivos cooperativos. Es importante que tengamos en cuenta que la intención eh, principal de esto es desarrollar una cultura de deporte menos competitiva individualista. Que, que vaya en esta línea de desarrollar el compañerismo, ¿no? Implica la interiorización de destrezas cooperativas y hace que mejoren las relaciones a partir de la promoción de la cohesión grupal y el compañerismo. ¿Cómo se enseña a competir? Pues es complicado, pero lo que es fundamental es saber tanto ganar como perder. Ganar con respeto, perder sin rencor, Relativizar tanto la victoria como la derrota. Esto es fundamental a cualquier nivel, a cualquier nivel que sea. Relativizar. Y por último, valorar la participación por encima del resultado. Es importante que estas técnicas cooperativas se incorporen al ámbito deportivo en, bueno, pues absolutamente, voy a decir, absolutamente todas las áreas. Eh, no estamos hablando de dejar hacer lo que ya se está haciendo, sino de ver cómo se puede convertir esto que se hace eh, desde una perspectiva cooperativa ¿no? pues digamos la preparación de las sesiones la orientación hacia la tarea, la motivación, la activación de conocimientos, la presentación de los nuevos contenidos, de las nuevas estrategias las nuevas ideas, digamos todos estos aspectos ya se hacen, vosotros y vosotras los hacéis en vuestras tareas deportivas pero es un poco ver cómo lo hago y, si, eh, y cómo es la forma de, de hacerlo desde una perspectiva eh, cooperativa ¿no? eh, claro Aquí voy a hacer referencia a un tema un tanto polémico, supongo, que es el de las trampas. Porque, claro, el deporte es una actividad pues, que vinculada al juego, ¿no? Al placer. El deporte es algo que de, de primeras como, pues, que se practica con cierta facilidad. No solo se ejercita el cuerpo, sino que también pues, implica asimilar la experiencia de una y el aprendizaje de una serie de habilidades, ¿no? eh, Tanto motrices como sociales. Sin embargo, pues así como se ejecutan actos sorprendentes relacionados en este caso, por ejemplo, con el compañerismo, como os he citado antes algunos eh, titulares de, de prensa, pues también hay algunos deportistas y algunas deportistas que, que asombran de igual modo con, pues con trampas, con agresiones y con engaños. ¿no? ¿Y qué es una trampa? Pues una trampa es un, un comportamiento antisocial, ¿no? que refleja una ausencia o disminución del juego limpio y... Una total falta de compañerismo. Hay dos constructos teóricos en relación a las trampas. La, la, tra, la trampa en sí, el, la propia trampa, que es un engaño eh, con un resultado exitoso, que implica la búsqueda de ganancias ilegítimas, violando las reglas la normativa del juego, la, la ocultación de las intenciones reales, ya que el engaño es fundamental. Y el engaño o la trampa solamente tiene éxito si la víctima, digamos, o el árbitro, o la jueza, o el juez, cree que todo ha sido correcto. En ese caso, ya la trampa habrá sido exitosa. Y por otra parte, tenemos la astucia en el deporte, que son las acciones que, que afectan al espíritu del juego y que incluso pueden usar las propias, las propias reglas perdón, para obtener, eh, digamos, pues una ventaja eh, incorrecta en este caso. Aquí he puesto una serie, unos materiales que el link de aquí a, a mano derecha son muy interesantes, son una especie de tarjetones en los que se describen actos, digamos, en los que el compañerismo eh, ha estado presente, como son los de estos dos casos, pero presentan también eh, una serie de, de... unos tarjetones en los que se describen historias en las que el compañerismo ha brillado por pues, su ausencia, ¿no? En este caso, a mí me llamó mucho la atención el caso del equipo paralímpico español de baloncesto, eh, que en las, para, en las eh, Olimpiadas del año 2000... Eh, ganaron una medalla de oro, pero haciendo trampa principalmente porque el, en el equipo eh, había únicamente tres personas que cumplían el criterio, ¿no? Eso es lo que he entendido yo, igual bueno, me estoy equivocando. Hay un documental que tengo pendiente en filming que se titula King Ray, que cuenta toda esta historia, pero como que en el grupo eh, de jugadores únicamente cumplían la condición de tener un cierto grado de discapacidad, de estar en esa situación de diversidad funcional... Únicamente lo cumplían tres de los jugadores. Y por otro lado, pues en el boxeo también un ejemplo claro eh, de, de falta de compañerismo es, es en este caso este boxeador que ocultó dentro de sus guantes vendas con yeso para, para, para el combate, digamos. Bueno, en cuanto a las conclusiones, eh, os he querido poner aquí un, un pequeño corto que yo creo que no está tiempo a verlo. Eh, para que veáis lo fácil que es con contenido audiovisual, con una historia muy simple, trabajar este tema, el compañerismo, y después os explicaré eh, cómo y dónde encontrar eh, recursos para poder eh, llevarlo a cabo. ¿vale? Le voy a dar al play. interesante en, en este corto es ver un poco cómo, cómo actúan los diferentes personajes y, y cómo hacen frente, ¿no? digamos, a este problema que tienen de poder pasar por el puente. Y es, es curioso cómo pues, después del visionado de este corto sería muy interesante eh, hablar sobre las diferencias eh, en cómo han actuado, eh, pues por ejemplo, el conejo o el oso, o con cuál de, de las intervenciones que han visto se ven más... Más reflejados, ¿no? Ahí también veríamos un poco la trampa, está cortando la cuerda. Es muy interesante y además es que en internet hay muchos recursos de este tipo eh, que se utilizan, pero en contextos que igual no se, no se... no permiten extrapolarlo tanto a lo deportivo, ¿no? Y es muy interesante que también en el ámbito deportivo se utilicen porque es, es muy beneficioso eh, poder utilizar esto con con chavales y chavalas y bueno en este caso esto está orientado básicamente para eh, pues edad escolar ¿no? pero también hay materiales que están orientados para para personas adultas bueno y aquí vemos pues esa es la diferencia ¿no? de cómo estos personajes pequeños pues han han cooperado y han sido compañeros eh, y han conseguido el objetivo que tenían ¿no? que era el de cruzar el puente eh, vale, lo que os quería decir es que en internet hay muchísimo material para trabajar este tipo de, de valores, en este caso el compañerismo. Si se pone en Google eh, compañerismo y material audiovisual o, o cómo trabajarlo, etcétera, eh, aparece como tal, el digamos, lo que es el vídeo o el libro o el artículo, lo que sea, y en muchas ocasiones se acompaña de unidades didácticas. Una unidad didáctica para el la persona que no sea el contexto escolar, pues, bueno, es, digamos, como el folleto que acompaña al recurso audiovisual que estará compuesto por objetivos, contenidos, metodologías y actividades, que son actividades que, que en internet es muy fácil encontrar y que, que acompañan a estos recursos y que son verdaderamente útiles. Eh, bueno, ya para terminar, cuestiones para la reflexión, pues, que pueden dar pie al debate en vuestros equipos, por ejemplo, pues, Eres de esas personas que ante el bajón, ante un momento de crisis en el partido, tiras hacia arriba de tus compañeros, de tus compañeras. Eres de los que empuja, de las que empuja el carro o bien de los que o las que van, van encima. Yo creo que son aspectos clave. Y por último una cita de Michael Jordan que el talento gana partidos pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Y ahora os dejo un momento con Manu para comentar el caso práctico. Sí, bueno, más que casos prácticos, son eh, posibles eh, situaciones en las que, bueno, aparentemente hay un claro, una clara falta de compromiso y de compañerismo, ¿no? Y, y bueno, pues para que pensemos un poco o cada uno piense las, las posibilidades de, de acciones que tenemos, ¿no? Entonces, la, bueno, pues en un equipo de club, pues un jugador que la semana que toca viajar pues no viene a entrenar, ¿no? Pues claramente eh, hay una falta de compañerismo porque todos tienen que viajar, ¿no? Por ejemplo, el, el jugador que cuando está sancionado para el fin de semana, pues no viene a entrenar. ¿no? Yo creo que es muy importante el entrenamiento, como yo he dicho antes, eh, lo que decíamos, son tres días o dos días o dos días que cada uno entrene, pero es la base de, del compañerismo. ¿eh? Para que el partido pueda haber el compañerismo, la base para que el equipo funcione bien, estar en entrenamiento, ¿no? Y creo que potenciar el entrenamiento incluso primarlo por encima de la competición es fundamental para el compañerismo. Luego el jugador que sale de fiesta antes del partido, eso eh, también en ciertas edades y ciertas categorías es muy, muy muy común, ¿no? El jugador que y esto es a mí algo que me preocupa más, ¿no? El jugador que oculta una lesión para jugar, ¿eh? porque primero porque Evidentemente, es una falta de compañerismo. Segundo, porque está poniendo en riesgo propia integridad, ¿no? Y porque no está siendo honesto ni con él, ¿no? Quizás en lesiones muy evidentes, es claro, pero a mí me ha tocado eh, jugadores que tú sabes que no están bien porque se ven en el entrenamiento y le preguntas y afirman y claramente están bien. Eh, para ellos está bien, ¿no? Bueno, pues una de las, de las cosas que hay que bueno, que se puede trabajar. ¿no? Luego el tema de la recogida de material es algo muy, muy marcado. Y si cuando dices a recoger el material, siempre hay tres o cuatro que recogen el material. Eh, no de 19, siempre hay tres o cuatro. Pero, ¿no? Eh, las cosas que a mí me llama la atención, por ejemplo, es el, a la hora de las duchas. Pues, les tira media hora en la ducha y deja al compañero esperando para entrar a la ducha, ¿no? Y bueno, son cosas, compañerismo, que yo creo que es. Bueno, estar al tanto, no creo que sea muy muy conveniente el marcarlo, eh, pero sí a veces hacer una intervención como, por ejemplo, en el tema de la ducha y decir, bueno, ah, que te vas a arrugar, ¿no? Bueno, es una manera eh, de, de comentar sin, sin realmente exponerlo, ¿no? Si ves que esto se repite, pues da que exponerlo. Luego, por ejemplo, en un equipo de colegio, pues quizás eh, jugadoras o jugadores que teniendo el mismo número de exámenes, no van a entrenar, ¿no? yo creo que eso puede marcar también, Cada claro, un equipo de club pues cada uno es de un colegio distinto, pero bueno, en un colegio, que todos tienen el mismo número de exámenes, el mismo o al sea, día siguiente de entrenamiento, bueno pues eso es algo que se puede trabajar. Básicamente aspectos prácticos que, que podemos darle una pensada a cómo actuaríamos y, y bueno, que nos pueden servir de... de... Hay miles, ¿eh? porque el tema del compañerismo es muy amplio. Entonces, bueno, espero que, que os haya gustado, que sobre todo que sirva, que nos ayude a reflexionar un poco y nos vemos con el siguiente valor. ¿eh? Venga, un saludo. Hasta luego.